Buenas, eh, yo quiero decir una cosa En esta situación eh, eh, oye, oh, uy, oh, oh, oh, Andrés Andrés, mire, me estoy oyendo la voz Me oigo la voz <ríe> Hola, hola yo, yo hablo por este micrófono Y me escucho por los audífonos <ríe> oh, Hola, soy Fabio Fabio eh, Fabio, romántico Fabio Papá, ¿puedes dejar de hacer eso? Eh, pero es que me oigo como esos locutores. ¿Quién diría que yo tengo voz, voz sensual? Papá, es un podcast, por favor. Ah, un pol, pol, pol, podcast, podcast. ¿Cómo se pronuncia eso, amigo? Porque usted siempre, yo siempre pronuncio esas vainas y usted no, usted usted no me, siempre me corrige. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Es que fue cuando usted me enseñó a pronunciar este el hardware. ¿Cómo papá? El hardware y el software. ¿Cuál? Pues la diferencia entre, entre lo que es dentro de la máquina y lo que se le instala en los programas. Ah, hardware y software. Eso, mijo, el hardware y software. El server, hardware. Porque una cosa es el hardware y otra cosa es el software. Harvard y software. Harvard, software. Ay papá, bueno, la, la idea es que hagas opiniones varias y, y la gente se interesa por cosas. La gente se interesa por cosas que, que yo digo. Se puede interesar, Andrés. Pues yo digo, pues, ¿cómo así? Pues, a ver qué se interesa las cosas cómo está el país no papá no vamos a meternos con temas de política pero por qué no por qué no Digo yo uno tiene que saber cosas de política uno tiene que saber quién es el procurador el contralor saber quién es el ministro de hacienda saber eso le ayuda a uno mucho eso, por ejemplo saber quién es el ministro de comunicaciones saber si cuáles esas cosas uno tiene que opinar ¿eh? y mandar venga eh, voy a mandar un Twitter con estas cosas o sea ¿Por qué los muchachos de ahora no se interesan en quién está en los cargos? Y no se saben los nombres de los cargos. Hay que saberse los nombres de los ministros, saber de dónde vienen, para dónde van. Porque eso es lo que mantiene el país vivo. Eso es lo que mantiene la idea de la nación. He dicho. Es, mire, me bloqueó el presidente. Tengo bloqueados. O sea... <risa> Tengo bloqueados, me tienen bloqueados dos presidentes el, el saliente y el entrante, los dos me bloquean <ríe> Soy un barraco sí, por, por eso es que, vea, yo pongo un comentario y ahí mismo se alteran estas redes, vea Vea, vea todos los seguidores que tengo Por eso papá, tenemos que aprovechar que tenemos seguidores Pero para hablar otras cosas, que la gente sea como positiva por la vida Que, que se interese por las cosas pero, pero también se interesen por el país y el devenir de la nación Eso yo, yo me acuerdo cuando fue presidente eh, eh, Mariano Espina Pérez ese, ese fue de su abuelo De la época de su abuelo Y entonces fue el Bogotazo Y entonces eso era la, la, la casa de su abuelo quedó destruida y, y, y, y Pero todo eso era nuestro Todo eso era nuestro Y, y lo, lo agarraron Lo agarraron porque no encontraban al abuelo Y no encontraron los papeles Pero todo eso era nuestro eh, hubiéramos sido millonarios Donde el bisabuelo no hubiese regalado toda esa hay papayos yo, yo ya sé esa historia Eso no creo que le interese a la gente Pudimos haber sido millonarios Y hacer parte de la vivencia de la nación Eso es Bueno, he dicho Ah, quiero dar un consejo eh, Los pañitos húmedos, ¿cómo limpian de bien? Eso es un consejo que quiero dar Yo, yo soy otro desde que descubrí los pañitos húmedos Pero es un consejo ya usted verá ¿Le sirve o no le sirve? ¿O empezamos otra vez? Ay, no